Estás en la tarde de la radio. Estás en Radio Mix. Estás en el magazine de la radio. Me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde, convirtiendo este día jueves en la mejor tarde de tu vida. Y ahora vamos a estar en una columna muy especial. Vamos a estar hablando de arte. Y cuando hablamos de arte, hablamos de cultura. Y cuando hablamos de cultura, hablamos de mujer. Porque hay mujeres que se visten y que se sienten arte y cultura y esa mujer tan especial que viene de todos los jueves por ahora, los jueves porque va a estar los viernes, es Invasión Local. Se llama María Ángel Ojeda, que le damos la bienvenida a la Tarde del Magazine. Hola María, María, ¿cómo va? Hola, buenas tardes, muy bien, hola a todos. Sí te escuchamos, perdón, no te escuchamos recién. ¿Cómo estás, bien? Bien, muy bien, muy bien, muy contenta esperando el jueves, que la semana pasada por el feriado no pudimos salir, así que estuve con ganas de que llegara este día y de compartir lo que estuvimos preparando, eh, contenta. ¿Vos cómo estás, Cari? ¿Bien? Yo bien. Iba a tomar un cafecito porque vos me hiciste en invitación por café, pero a, a través de las redes yo te digo, no tengo café. mate sirve igual para ese bar café que armaste? Sí, sí, totalmente. Entonces me quedo con el mate, quiero ver tu café. <risa> Mira, A ver. A me ver. falta el agua caliente. Ah, cambiaste es igual que yo el café por el mate. Pero está permitido, María Ángeles, ¿o no? Sí, sí, cualquier cosa que nos acompañe, siempre los momentos está, está bien para todos, lo que nos acompañe. Tal cual, contame un poquito... Eh, ¿de, qué se, ¿De qué se trata esta propuesta de este día? Bien, lo de hoy parte de una película que pensamos para recomendar para toda la familia, eh, y a través de esa película vamos a hablar de, del escritor que escribió esa película, y vamos a hablar de, de una productora y la vamos a llevar por otro lado, pero lo primero es presentar la película que es Mowgli, de Warner Bros., Mowgli es el libro de la selva, ya en 1960 Disney hizo el libro de la selva, en el 2016 otro hizo otra reedición, más fiel al libro, y en 2018 la Warner hace la fiel al libro de la selva, Rudy se llama, se llamó el escritor inglés que ganó un premio Nobel por ese libro, el primer inglés en ganar un premio Nobel, y el escritor, Majo, en ganar un premio Nobel de literatura. Eh, leímos cosas muy interesantes, que este escritor eh, incluso rechazó títulos de cortesía de Inglaterra, pero sí, aceptó el premio Nobel de literatura. Mira y de ahí pensando... Bien. Sí, decime, cariño. No, no, no, que digo, mirá que interesante, ¿no? Un premio, eh, el premio Nobel, es, creo que lo espera, no sé si alguna vez hay alguien que, lo, que va detrás de, surge, ¿no? Este premio, no es que vas detrás de un premio Nobel, porque también tiene que haber muchos factores para que te lo den. Sí, pienso que, que, que, que su Carrera, lo que sea y lo hace con vocación, no está detrás del premio y por eso surge el premio. El reconocimiento a alguien que ha enfocado todo su esfuerzo y su creatividad para la humanidad. Tal cual, tal cual. Se te corta eh, un poquito, bueno, María Ángeles. Eh? No te muevas ver. mucho porque se va cortando un poco la imagen, ¿viste? Pues bien, me quedo Ahí vas quieto. bien, quédate quietita. Bien, perfecto. Eh, de esto nos recordamos que cuando estuvimos en la primer columna hablamos de, de este eh, creador de la animación en largometraje argentino, eh, que tengo, me, siempre me olvido los nombres, yo, Quirino Cristiani, eh, habíamos hablado de él, y dijimos, bueno, sigamos un poco hablando de animación, ya que hablamos de la Warner Bros., que fue la que produjo esta película que estamos recomendando, que la recomendamos porque es una película que habla de, de un ser humano que fue criado por lobos, porque un anal, eh, o el tigre, eh, rompe las leyes de la selva y ataca a los humanos, y queda abandonado un niño y es criado por lobos. Eh, la verdad que la película es maravillosa, el mensaje es maravilloso en cuanto a nosotros como humanos y nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos y con la naturaleza. Y yo quería acordarme los nombres de los personajes para atentar a los niños y que los niños insistan a sus padres. Por ejemplo, hay una pantera, Magira se llama y ella es la encargada, junto con un oso, de entrenar a Mowgli, que es este niño que quedó perdido en la selva. Y ellos lo entrenan... Bueno, no les voy a contar para la película, pero... Vean bien, la ¡Claro, tal cual! Yo pienso contar. <risa> tu ansiedad de, de ya el final. <risa> <risa> Está reflejado en el arte, la ansiedad, vemos. ¿Va? Estás para la licenciada Carmen Sotelo, Mira, que recién hablabas con <risa> y sí, escuché, escuché, escuché la charla. Bueno, y de ahí no ¿por qué, porque la Warner, o sea, todos la conocemos por, por las películas, pero también los más grandes y los niños estos no, no lo saben. Conocemos a la Warner Bros. por los dibujos animados que veíamos en nuestra infancia. Claro. Y si bien esos dibujos han sido eh, criticados por, en algunas etapas por los mensajes y el contenido, no se puede discutir el arte y la creatividad que hay puesta en esas, en, esos, en esas creaciones ilustrativas, que son las que marcaron lo que hoy consumen los niños como dibujo animado. Porque lo que la Warner hizo en aquel momento fue marcar, eh, el monopolio de las animaciones la tenía Disney, y lo que ellos hicieron fue marcar una diferencia en cuanto a los personajes, dejaron de ser realistas, o sea, dejó de ser el ser humano realista, el animal es un animal, sino que los animales hablaban y, y empezó a ser todo más surrealista y con un tinte de humor muy interesante. Y eso nos lleva a pensar en todo el mundo de la animación, en quiénes forman cada etapa de la producción de un dibujado animado. Y entre esos, rescatamos a un director que estuvo, que es el creador del Correcaminos, que es un Ay, dibujo hermoso para compartir. Me encanta. Bueno, Chuck Chuck Jones fue el director y creador del Correcaminos y había todo un equipo junto con él. Y entre ellos hay un creador que nos parece hermoso, que Rodi lo adora y es él quien me trae esta información, que se llama Maurice Noble. Maurice Noble es la persona que dibujaba todos los paisajes y los fotos del Correcalina. Mira qué, bueno. de qué importante y qué hermoso que alguien esté creando todo el recorrido de esos animalitos que iban viviendo distintas. No, no, además fantástico, porque ver parte por parte, ¿no? Como vos decís, armar esto, ¿no? Parte por parte y que de repente se lo se ves hace... en, una, en una proyección, es, es fantástico, ¿no? Un trabajo de aquello. Sí. y esto a mí me gusta de, de tu radio, esto de unir a la familia, y yo pensaba, qué lindo esto de que los padres puedan compartirle a sus hijos, mirá, vos ahora consumís tal cosa que la hace la Warner Bros. Cuando yo tenía tu edad, la Warner Bros. hacía esto, y mostrarles otro tipo de animación y poder decir yo, les estamos nombrando ahora a Maurice Noble, ya que tenemos internet, busquen quién es Maurice Noble y vean la cantidad de fabulosos dibujos que este señor hacía, porque es realmente inspirador. Él investigaba, por ejemplo, sobre la teoría del color y todas sus obras de arte, eran, eran contrastes de temperaturas de color. Él jugaba entre los colores fríos y los cálidos. Entonces los contrastes eran muy impactantes porque nos producían emociones inevitables que te produce la temperatura de un color. Oh, qué lindo tema, ¿eh? Para mostrar esto, ¿no? De colores de colores cálidos y fríos, ¿no? Para que la gente se entere. ¿Cuáles son? Bueno, la... ¿Cómo? Para la próxima. Bien, para la próxima hacemos eso. Me encantó. Y... Y bueno, allá hablaste de la película, hablamos de, de esto, ¿no? De, de las animaciones. ¿Qué más traemos en este espacio? ¿Hay algo más? ¿Quedó algo en el café? Sí, nos quedó eh, un juego que habíamos empezado, mm. que le habíamos propuesto a las familias que cada integrante de la familia dibujara un personaje. Ese personaje no tenía límites eh, de imaginación, ni tenía parámetros, ni tenía que ser algo que nosotros conociéramos, simplemente crear un personaje. La propuesta de ahora es que le hagamos a ese personaje sus objetos favoritos. ¡Wow! Bien, pues yo arme el mío. Tengo que, sí, no, <risa> tengo que trabajar, no. tengo que trabajar con mi personaje. A ver. Es hermoso, es muy minimalista tu personaje, ¿Sí? Sí, muy minimalista, muy naif, muy, muy sutil, me pareció. Eh, y me gustó, hubo muchas personas que nos compartieron y la verdad que todo fue diferente y lindo, y me gustó que nadie dibujó eh, a una persona tal y como la vemos, todos dejaron volar su imaginación y eso me emociona mucho. Eh, porque estamos jugando a crear y que la imaginación todavía, y esperemos que nunca la podrá reprimir nadie. Así que aprovechemos y ahora a, a ver con qué se divierte nuestro personaje. ¿Cuáles son sus objetos favoritos? Sus o un objeto favorito. Indistinto, si deciden, si sienten que es uno, es uno. Y si son más, son más. Cada quien verá qué hace su personaje. Me encantó. Vamos por eso entonces. ¿Después vos lo publicás? Sí, sí hago una plática y la subo. Dale, perfecto. Bueno María Ángeles, gracias, gracias por este café matecito de la tarde en compartir este arte y esta cultura que nos traes todos los, todas las semanas. ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a vos Cari, que estés muy bien y saludos para todos, espero que les esté gustando nuestro... Nuestro compartir con ustedes. Un beso seguro. Besote grande. Chao, chao. Mar María Ángeles Ojeda, en la tarde de Mix. Estamos acá, con vos y para vos.